Hola, ¿qué tal? Soy Leillo, 1975, y esto es un vídeo para jugando en Linux.com. Hoy tenemos una sorpresa, como podéis ver, pues se trata de un juego muy especial que se llama The Eternal Castle. The Eternal Castle es un juego que, bueno, pues imita la estética de aquellos juegos de hace bastantes años ya muchos años eh, pues de, de mediados finales de los, de los años 80 en los que teníamos que jugar pues con unas calidades gráficas muy muy bajas con unas paletas de colores muy muy reducidas en este caso bueno es una paleta de 2 bits una paleta de, de cuatro colores únicamente y, y bueno pues eh, eran las limitaciones de aquella época. En aquella época, bueno, pues eh, aumentar el, la paleta de colores y el número de, de colores en pantalla, pues implicaba que perdiéramos, por ejemplo, pues eh, velocidad. Vale, yo recuerdo, pues eh, muchos juegos de aquella época... Eh, que bueno, pues al final no tenías más remedio que jugar en, en modo CGA, que era así como se llamaba, en vez de utilizar pues otros modos como, como eran el modo EGA de 16 colores o el modo VGA de 256, que ya era un auténtico un auténtico flipe. Pero bueno, a lo que vamos. El juego trata de imitar esa estética, como podéis observar, y, y bueno, pues eh, es muy, muy, muy par con detalles, ¿vale? Eh, ya lo veréis, pero bueno, tiene, tiene su encanto y me ha llamado mucho la atención desde un principio. Yo ya he estado jugando 10 minutitos antes para ver que todo iba bien, como suelo hacer, pero vamos a empezar una nueva partida y, y bueno, pues eh, en vez de continuar o cargar la partida, vamos a hacer una nueva y vamos, por ejemplo, pues a, a borrar este mismo slot. ¿vale? Eh, empieza, pues como podéis ver, con, con un texto larguísimo. Que sinceramente es bastante difícil de leer. Cuesta, cuesta bastante. Pero bueno, pues, pues parece que estamos en un futuro apocalíptico. Y llegamos en una especie de nave espacial. Desde el espacio a la Tierra. Y tenemos que conseguir pues ciertas cosas. No, no he podido averiguar mucho más de lo que. De qué va la historia. Porque como ya os digo. Eh, he jugado muy muy poco tiempo. ¿Vale? Y además bueno pues este... este um, estas letras, esta, este, este texto, pues no se sé, cuesta bastante leerlo, o sea, ya eh, el juego está en inglés, eh, así pues incluso es más difícil, ¿vale? Eh, bueno, pues nada, vamos a empezar, yo creo que lo mejor, la mejor forma de que veáis de qué va el juego es que le demos para adelante y que veamos, bueno, pues de qué va este The Eternal Castle, allá va, vamos allá, le damos y comienza. No importa lo que, voy a salvarla. Vamos a ver, ¿y qué es lo que vamos a salvar? Estamos, a ver, aquí... Podemos escoger, por lo que estoy viendo, entre chico o chica. Podemos ser Adam o puede ser, podemos ser Eva. Vamos a escoger pues un chico, por ejemplo. Y aquí comienza la historia. Como veis, estamos es en una especie de nave espacial. Flotando por el espacio. Y vamos a, a entrar en la atmósfera terrestre. Como veis, este es un pseudo 3D, una especie de. 2D. Bueno, pues eh, con aspecto de 3D. Y tal y como os comentaba pues la paleta de colores es muy muy reducida solo hay cuatro colores en pantalla a la vez puede variar esos colores pero bueno eran los colores que se utilizaban normalmente en esa época que era blanco negro azul y azul y, y este magenta rosa que, que bueno pues podéis ver vale yo recuerdo que hace mucho tiempo pues eh, casi todos los juegos tenían este aspecto y bueno pues estoy jugando ahora con mi Steam Controller ¿Vale? Sin ningún tipo de, de problema. El único problema que le veo al Steam Controller es que, por ejemplo, si utilizamos el, el, el, el stick analógico, pues el, el personaje no se agacha. Eh, funciona bastante mejor con la, con la cruceta, que en este caso, bueno, pues como sabéis, en un Steam Controller... Eh, tiene una forma diferente pero bueno con la cruceta podemos eh, agacharnos podemos correr hacia los lados y podemos saltar vale después también tenemos eh, podemos utilizar los botones podemos utilizar los botones y, y agacharnos por ejemplo vale si dejamos el, pulsón, el, el botón B pulsado eh, podemos movernos agachados con el botón A podemos saltar con el botón X Podemos dar golpes y con el botón Y, pues, patadas. ¿Vale? Tenemos varios tipos de golpes. Eh, yo a esto le veo un problema, eh, porque si utilizamos el stick analógico y nos queremos agachar, por ejemplo, y queremos disparar... Ah, bueno, vale, sí, podemos, podemos, vale. Nada, cosa... Error mío, error mío, es bastante más cómodo así, ciertamente. Bueno, también podemos utilizar los, los gatillos, ¿vale? Como veis, podemos tirar piedras... Podemos tirar piedras y nada, vamos a, a movernos un poquito por esta pantalla, nos va indicando cuáles son los controles, podemos saltar y escalar con el botón A, como veis tenemos una barra de, de, de desgaste y, y bueno, aquí nos la hemos dado, la primera leche, podemos trepar por las escaleras pero lo suyo es que peguemos un salto. Como veis los movimientos están muy muy conseguidos y podemos hacer golpes, utilizar la X o la E incluso. Eh, una cosa que os quería comentar y, y es que bueno, claramente las, los movimientos están muy inspirados por, por un juegazo de aquella época. Eh, que era el Prince of Persia, no sé si lo recordáis, pero obviamente esos, el Prince of Persia es un juego que ha evolucionado mucho y quizás muchos de vosotros pues solo lo reconozcáis eh, pues, eh, por las versiones más nuevas de, del 2000 para adelante, más o menos, de versiones de Play 2 y demás, pero Prince of Persia era un juego ya con, bastantes, con bastante solera, ¿vale? era un juego de del señor Metzner, si no me equivoco, y yo lo recuerdo a, no sé si eran finales de los 80 o principios de los 90, pero tenía unos gráficos también o unos movimientos que, bueno, en aquella época habían causado furor porque eran bastante especiales. Y vamos a ver si, cómo se coge. Así, bueno, pues hemos cogido una pistola, ¿vale? Que nos permite apuntar con ella y disparar con el botón derecho, si queremos, de, del gatillo derecho. Pues os comentaba lo de Persia por el tipo de movimientos. Vale, pero bueno, también tiene una, una referencia clara y es que... Eh, vale, podemos disparar. Una referencia clara y es que recuerda mucho a un juegazo también de aquella época que se llamaba Another World y que, bueno, tenía una dificultad muy, muy semejante a esta. También no solo los movimientos también muy parecidos. Eh, eh, la temática, pues, podía recordar también un poquito a esta, incluso los escenarios. Y, bueno, aquí parece que hay elementos para leer. A ver. Parece un sueño. Vale, y aquí tenemos, pues, un mensaje. Este mensaje... Eh, está desacreditado por lo que será bueno pues no sé un brief un briefing eh, todo el mundo sabe lo que es un briefing es que no sé la, la traducción en español eh, encendido la bestia con un con un raro líder líder me parece que es planeador si no me equivoco que justa que acaba de aparecer en el, en, en el cielo eh, la bestia se encendió pero yo no, no soy capaz de formatear su memoria eh, ahora, eh, a tiempo. Él está ahora vivo y atrapado dentro del barco abandonado. Yo estoy asustado y pienso que los otros eh, bots eh, pueden eh, traquearme ahora, o sea, pueden seguirme, pueden encontrarme ahora. Si alguien está ahí, eh, por favor. Que. Call. Backup. Que, que haga pues. No sé, supongo que, un, que conteste. No sé cuánto tiempo me queda. Bueno, perdón por la traducción, porque como veis, mi inglés es muy básico, pero eh, bueno, pues este es un aspecto que la verdad estaría, estaría bien que, que cuidasen un poco. Y bueno, como veis, pues eh, con cuatro colores, este tío está. Eh, o esta compañía, bueno, pues ha conseguido hacer. Un juego, bueno, pues que, que la verdad hace, como mínimo llama la atención. Esto, por ejemplo, pues recuerda enormemente a Another World. Y nada. Cuando encuentras este tipo de. de ítems en el escenario, te puedes. Eh, te puedes poner de pie. O, o más bien te agachas. Y, y se recarga tu vida. No sé si salva la partida también. Porque creo que tiene como una especie de checkpoints. Y bueno, pues aquí por lo que estamos viendo tenemos un perro ahí delante. Y seguramente muerde. Y además de eso, pues aparte de tener el perro, eh, tenemos eh, pues agua, agua que, que está contaminada y que seguramente si la pisamos nos moriremos. Entonces le vamos a dar así un, un pequeño empujón al árbol podrido y vamos a saltar y esto bueno pues vale ok son trampas bueno como veis hasta aquí hasta donde está este símbolo es hasta donde había jugado eh, antes de empezar a grabar este vídeo a partir de aquí es todo es todo nuevo y vamos a ir con ojo bajamos el árbol saltamos y me parece que esa cosa que está justo debajo de, del coche ese que está colgado eh, pues me da que es como una especie de, de marca para que te caiga de trampa para que te caiga el coche encima vale, la hemos saltado no, no ha habido problema y, y aquí bueno, pues Subimos. Y nos volvemos a agachar. Uy, no sé qué es lo que hay aquí. Parece un, un camión o algo así, ¿no? Pues, a esto me refería yo. Bueno, como veis, los movimientos de las cosas están muy bien hechos, mucho mejor hechos que, que en aquella época. Obviamente, pues los medios son diferentes. Tenemos más potencia. Y bueno, pues el estilo gráfico es solo una anécdota en este caso. Una anécdota, bueno, pues, que en este caso, bueno, pues define al juego en gran medida. Más cosas colgadas por los techos. Evitamos la trampa. Y aquí tenemos pues unos cuantos perros que nos van a fastidiar un poco. A ver... se ha quitado un poquitín de vida y este tío bueno, pues nos está nos está amenazando diciendo que este lugar es, es de él y era tuyo ahora ya no es tuyo bueno, como veis, pues había aquí una trampa, obviamente, que era muy clara. Y aquí, pues parece que tenemos más balas. No sé cuál es la diferencia, supongo que es que esta está más cargada que la otra. Bueno, tiramos para adelante... Y ya estamos dentro de, de estas instalaciones que no me queda muy claro lo que son. A ver qué pasa. Pulsamos y encendemos la luz. Es todo bastante, bastante misterioso. te da Cada vez que vas andando pues te da mal rollito porque tienes miedo a activar alguna cosa o que pase algo que no esperas. No, no, no, no. Vale. Bueno, pues creo que lo más adecuado es pasar a toda leche para evitar problemas. Vale, aquí tenemos un ordenador que nos abre la puerta. Ostras, hemos llegado y esto tiene pinta de jefe. Vale. Vale. Oh, ja, ja. Ha sido bastante más sencillo de lo que, lo que pensaba. Supongo que a ser primer monstruito, pues tampoco te, te lo complican mucho. Y nada, hemos encontrado algo que no sé muy bien lo que es, pero supongo que será pues algo que nos sirve para alguna cosa. bueno pues una chica flotando ahí no, no entiendo muy bien qué es lo que qué es lo que pasa supongo que a lo, a lo largo de la historia pues poco a poco iremos entendiendo un poquito mejor todo y bueno las animaciones como podéis ver a pesar de que el nivel gráfico es muy, muy bajo, pues lo que son los movimientos del personaje están muy, muy, muy conseguidos. Y aquí, bueno, pues parece que empezaría el juego. Lo otro debía ser un prólogo para que aprendiéramos pues, eh, lo que son las teclas y demás. Y vamos a empezar. Pues tenemos, por lo que estoy viendo, tres lugares que visitar. Eh, tenemos otra vez la, la dificultad de, de entender eh, lo que son eh, los textos en pantalla por, por la, supongo que el nivel tan bajo de, de detalle. Pero, pero bueno. Supongo que no serán algo muy muy importante, por lo que estoy viendo eh, pone algo como un holy charge a, a, a la derecha, amenaza, baja visibilidad, supongo que será visibility o algo así, eh, tiempo, lluvia fría, distancia tantos metros que no está muy claro y altura pues 11 metros y a la izquierda pues no, no se entiende muy bien pero bueno, supongo que no será importante porque si no pues el autor lo dejaría, lo dejaría más claro entonces vamos a ir primero a, a la iglesia que ya si de buenas a primeras pues le da un poquito de mal rollo nos vamos aquí a agachar un momento para llenar la barra de vida no sé si guarda la partida también y continuamos. Parece que hay unas pisadas de sangre en el suelo. Como una especie de rastro. No se puede volver atrás. Te lo pone aquí, ya te lo indica. Fijaos en esta animación. Y aquí abajo hay algo. Track Position. Supongo que esto nos indica... Eh, ¿Esto qué es? hemos encontrado pues la escopeta tiene pinta de ser la escopeta vamos a seguir entonces una brisa fría eh, te recorre la espalda o tu piel vale, mal rollito muy mal rollito hay un bichoño por aquí bastante feucho el pobre vamos a ver si lo podemos agredir parece que no le hago absolutamente nada al final he tenido que utilizar la escopeta porque me estaba machacando seguimos moviéndonos por aquí por esta especie de de charca en la que estamos metidos en medio de la oscuridad y tenemos otro bicho de estos que tenemos que cargarnos de esta manera por lo que estoy viendo y ahora mismo, pues parece que estamos en una especie de ¿Eh? ¿qué pasó? No tengo balas, muy bien. Estamos bastante, bastante mal de salud. O sea, si somos capaces de continuar. pasar de, de estos bichos. Allí ya estamos llegando. Uf, un perro, varios perros. Nos ha machacado. Bueno, pues hemos fenecido. Nos podemos levantar o teletransportarnos a, a la nave. Casi que nos vamos a la nave y visitamos pues otra, otra de las fases. ¿vale? Nos hemos echado aquí una, una buena vomitada. Y tenemos muy poco poder. Supongo que nosotros lo que estamos buscando pues, es alguna forma de, de poder rellenar ese poder y movernos con, con, con nuestra nave espacial. Vamos a ir, por ejemplo, pues, eh, aquí a la izquierda a ver qué es lo que encontramos. Otra de las cosas que vamos a ver es aquí eh, tenemos por ejemplo pues eh, como una especie de mapa la opción de teletransportarnos de nuevo a nuestra nave levantarnos en uno de los checkpoints volver al menú principal ver los ítems que tenemos que bueno pues por lo que estamos viendo tenemos la habilidad de teletransportarnos y, y un aparato bueno pues que es capaz de hacer un, como un tracking Luego después tenemos eh, 30, uno de 30 fragmentos, ¿vale? Y luego, bueno, pues tenemos aquí un apartado de opciones donde podemos modificar pues, algunas de las opciones de, del juego, como bueno, pues el uso de, de las teclas, el volumen de la música. Eh, y bueno, pues incluso pues, eh, en teoría podríamos cambiar el Graphic Device CGA. De que bueno, es, esto es un cachondeo que seguramente tienen porque no lo podemos cambiar. Eh, seguramente pues todo el mundo intenta pararlo ahí y, y aumentar ese nivel de gráfico para poder disfrutar pues de mejores gráficos. Pero es que si el juego es así, la gracia del juego es esta. Vale, bueno, pues nada, continuamos con la partida un poquito más y vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Vamos a ir por ejemplo, vamos a correr un poco saltar e intentar darle así una leche a este ¿vale? podemos atacar en salto y por lo que veo el golpe que damos es bastante más potente que que esto me da más rollito, sí, justo vamos a probar otra vez las cosas, ok vamos a romper a ver si encontramos algún ítem a lo mejor con un poco de suerte encontramos alguna cosa que nos pueda servir hay unas moscas ahí que no sé si nos servirán de algo pero supongo que no solo hay moscas porque está el tipo mortillo y, y bueno pues esto tiene mala pinta y no sé por qué. Me da que tiene muy mala pinta. Vamos a ver. Sí, se rompe el suelo. ¿Ves? Me tenía mala pinta. No me equivoqué. Nada. Seguimos rompiendo cosas. No encontramos nada. Y aquí parece que hay algo. Que no sé lo que es. Anda, mira, tenemos... Un casco de moto que nos permitirá, pues, como es lógico, a ver, oh, nos hemos dado una leche, nos permitirá, pues, supongo que soportar mejor los, los golpes. No podemos ir hacia este lado. Hay como una puerta, supongo que sería la puerta que se abriría si nos cayéramos allí detrás, en aquel cuando se nos abrió el suelo. Y vamos andando. Aquí tenemos unas cuantas puertas. Supongo que tendremos que entrar por ellas para continuar, porque aquí tenemos un, un checkpoint de esos, un, un simbolito de esos. Vamos a meternos. Y aquí estamos. Nos colgamos. Volvemos a subir. Tenemos que vigilar la barra de, de, de fuerza, ¿vale? Por lo que veo es bastante importante. Y aquí no hay salida, vale. Pues nada, eh, nos vamos. Supongo que tendremos que bajar por aquí. A veces cuesta un poquitín. Eh, estoy viendo lo que estoy viendo a la izquierda, en el medio. Pues sí parece que estoy viendo lo que estoy viendo. Eh, bueno, cuanto menos curioso, ¿no? Vale, aquí pone Glider Fragments are Radiant. Eh, los eh, los fragmentos de Glider son eh, radiantes, o sea, eh, desprenden luz. Eh, si puedo encontrarlos todos, yo podré volver a casa. Vale, Aquí hay alguien que está agachado, que no sé qué es lo que está haciendo, pero me da igual, la verdad, lo vamos a dejar a ver, lo metemos por aquí abajo a ver qué pasa no, vamos hacia arriba y tenemos aquí una pelea en ciernes se nos escapa bueno, está claro que el tipiño este nos debe tener algo de miedo y anda arriba y abajo Ahora nos viene aquí a, a querer sacudir al tío. Le tiramos piedras. No sé si vale de algo, pero bueno, se va hacia atrás cada vez que le tiramos una piedra. Y finalmente, bueno, pues hemos conseguido darle un poquito. Nos vamos hacia abajo. Y aquí, pues. Vale, estaba el. El interruptor para poder. Vamos a ver qué hay en esta puerta. Vale, en esta puerta podemos ir al, al lugar este de diversión que tenemos aquí. Y nos vienen a azucar. Vale. ¿Y ahora qué? Bueno, si no nos atacan, nosotros tampoco. Salvamos la partida, aumentamos nuestra vida y continuamos. Esto no sé por qué me da mala espina. Aquí parece que hay una puerta. No podemos entrar. Continuamos. ¡Ah, ¡Oh, no! Nos lo hemos dado. a probar a ver si somos capaces de llegar a, al otro lado pero supongo que para ello tendremos que coger carrerilla no, no llegamos bueno, pues continuamos por abajo y esto parece un salón recreativo lo que pasa es que cada vez que entramos en un sitio nos vienen a machacar a ver Tiene pinta de ser más duro que, que, el, que el resto. Vale. Nos abre las puertas y aquí tenemos máquinas recreativas. colorida. Muy bien. Bueno, pues tenemos unas escaleras y también podemos trepar por aquí. ¡Uf! Demasiada gente. Vamos ahora a donde, a donde podemos ir por esta puerta. Y tenemos aquí otro... ...lugar de estos de... ...de salvado. ¿Qué es lo que pasa? El castillo está al otro lado del río. Vale. No podemos ir por aquí. Está... ...por lo que veo, bueno, pues la única... Lo único que podemos ver en esta, en esta pantalla es eh, bueno, pues esa información que nos, ofrece, que nos ofrece sobre el castillo. Y no sé si podemos subir por más por arriba, sí. Tenemos una puerta. Varios tipos aquí. Vamos a entrar a ver dónde nos lleva esto. Peña Chunga. Nos Vamos. Supongo que vendrán detrás nuestra. Sí, justo. Nos están poniendo de verano el tipo este. Y esto es bueno porque... nos ha soltado, pues... un martillo... Hammer, ok. Bueno, pues vamos a ver si podemos volver a subir aquí. Es un martillo. No sé por qué nos vuelve a... Podemos coger este martillo de nuevo. Y hemos encontrado, pues, supongo, que un líder de esos. Vamos a ver. Sí, tenemos tres líderes. Hemos encontrado un líder más en esta habitación. Supongo que el juego consiste en ir recogiendo esas piezas... ...para poder marcharnos en nuestra nave... Al piso de arriba, aquí parece que hay otra pieza, ahora supongo que tendremos que ir por el por el piso este de abajo. tenemos pistola ahora lo que pasa es que bueno la desventaja que le veo a la pistola es eh... Me gusta más el este arma. Parece más práctica la pistola, tiene balas finitas. Bueno. Nos vamos a la disco, amigos. Oh, no. Están pegando aquí una una auténtica paliza y aparte es que me cuesta distinguir cuál es mi personaje digamos que eso debería estar un poquito más claro si sí puedo pasar de largo sin meterme con nadie si sí, tal vez hubiera podido pasar sin sin empezar aquí a, a matar gente a punta pala y nada Nos hemos caído y casi nos volvemos a caer otra vez, porque no salté en el momento adecuado. Está descansando. escuchan algunos ruidos y estoy viendo que aquí hay una de estas piecitas aunque bueno me he caído abajo he conseguido la pieza esa que exactamente pues no tengo muy claro para qué es pero bueno nos seguimos cayendo por aquí y hay un tipo aquí que no me hace nada Sí, no me hace nada. Ahora, ahora me quiere atacar. Muy bien, pues si me quieres atacar yo también ataco, amigo. Tenemos que escalar y subir por aquí. Bueno, si no estás exactamente en el lugar, el propio juego se, se coloca de forma que puedas subir. Muy al estilo Prince of Persia. Y nada, eh, podremos continuar por esta zona a ver qué es lo que encontramos. Cosas que romper. Mucha gente que nos quiere hacer pupita. No. Bueno, nos hemos morido. Podemos levantarnos o teletransportarnos. Nos vamos a levantar y nos lleva al último eh, checkpoint. Y bueno, ¿qué tal chicos si lo dejamos aquí? Porque tampoco es cuestión de, de, de desgranaros de qué va el juego. Eh, creo que podéis... Eh... Vale, el tío se puede desintegrar y volver a integrarse en otro lugar al lado de su nave... Echa una poteada y comienza de nuevo. Pues nada, os comentaba que casi que lo dejamos aquí porque tampoco es cuestión de que os enseñe pues, eh, el juego al completo... No sé cuál será la duración del juego, pero a lo mejor, pues, si me pongo a jugar aquí, pues, cuando nos demos cuenta, eh, ya nos llevamos una gran parte de la historia desvelada y tampoco es plan. Simplemente os comento, bueno, pues, que el juego está muy interesante, que tiene unas mecánicas muy parecidas, eh, como os comentaba, al Prince of Persia o aquel Another World, y que, bueno, pues, gráficamente es lo que veis en pantalla. Eh, un juego de los... De, mediados de los años 80 con gráficos de cuatro colores paleta CGA y, y bueno pues si se le puede sacar algún defecto pues que a veces eh, cuesta un poquito encontrar eh, pues los ítems en, en la pantalla o leer los textos que, que aparecen porque bueno pues el nivel el nivel de, de resolución aparenta ser bajo no sé cuál será el nivel de resolución que, que tenemos ahora mismo pero en principio pues quiere aparentar ser bajo eh, como era en aquella época pero bueno yo lo que no recuerdo en aquella época por ejemplo pues es, es tener problemas para leer lo que pone como podéis ver aquí por ejemplo pues en esta pantalla que tenemos delante eh, aquí a, arriba a la izquierda de todas formas el juego como veis es un juego muy interesante, seguramente os va a gustar a, a muchos de vosotros y, y bueno pues eh, lo que os comentaba, eh, creo que es un juego que, que merece muchísimo la pena, que deberíais tener en consideración. Porque, bueno, pues eh, si, sobre todo si os gustan este tipo de juegos eh, pues, con aspecto retro, y, y bueno, pues echáis de menos todo, todos aquellos juegos de, de aquella época, si es que sois de, de mi época. Yo, la verdad, eh, recuerdo a algunos con muchísimo cariño. Eh, como estos dos que os comentaba hace un momento. O muchos más. Por ejemplo, pues el. el, el, el uno que había pues, de, de Fórmula 1. Que era con gráficos EGAS. No me acuerdo ahora el, del, del, del título. Pero bueno, había un montonazo de juegos que funcionaban así con este sistema de, de cuatro colores. Había que ahorrar eh, gráfica y procesado. Y guardarlo para otras cosas. Y, y bueno, pues. Por eso se utilizaba esto. Y nada, el juego lo tenéis en Steam. Podéis encontrarlo. Tiene soporte nativo. Decir que es un juego que ha sido portado por Ryan Gordon, por Iculus, el porter tan conocido. Y, y que lo podéis encontrar a un precio de tan solo 6 euros. O sea que es un juego que es barato y no vais a tener ningún tipo de problema para ejecutarlo porque va a funcionar en cualquier cosa. Es un juego pues que... Pff, eh, en el ordenador más bajito que podáis tener seguramente va a funcionar sin ningún tipo de problemas y, y nada más, eh, espero que os haya gustado este vídeo, a mí el juego me ha parecido muy muy interesante y, y nada, pues eh, lo que siempre os digo, os dejamos por ahí eh, un montón de información sobre sobre el juego y... Eh, sobre juego en, en, en la descripción de, de este vídeo tenéis un enlace pues eh, al artículo que, que hemos escrito sobre él también eh, os dejamos un montón de enlaces a, ya no solo a nuestra página web sino a nuestros grupos de telegram a nuestras salas de, de matrix y discord a nuestras redes sociales de twister y más todo nuestros foros bueno toda la parafernaria que tenemos alrededor de jugando en y también un enlace al final de todo en el que si queréis pues podéis hacer algún tipo de, de donación para nuestra web sabed que nosotros no, no tenemos publicidad en nuestra web no tenemos ningún tipo ni modo de financiación y, y bueno pues eh, necesitamos obviamente pagar tanto el hosting como como el dominio eh, para que bueno pues para poder mostraros eh, estos juegos tanto de forma escrita como eh, pues a través del de, de resto de medios que, que tenemos, ¿vale? Y nada, eh, lo que os digo siempre, si os gusta el vídeo, os agradeceríamos muchísimo, muchísimo que por favor le dierais a like. Eh, si queréis hacer cualquier tipo de comentario, lo dejáis ahí abajo y nosotros os los contestaremos gustosamente y lo más rápido posible y por supuesto pues si os gusta nuestro contenido y queréis estar al tanto de todos los vídeos y streams que hagamos eh, sobre juegos en linux eh, pues ya sabéis os suscribís marcáis la, la campanilla y así pues cada vez que hagamos algo nuevo pues os llegará una notificación y nada sin más me despido y como siempre os digo chavales hasta la próxima nos vemos chao chao chao chao chao